La Navidad ya está presente en Villa Padierna. Vamos a felicitar a Jorge Manzú por su trabajo todo el año y la profesionalidad eh, que lleva siempre su trabajo. Jorge, qué bonito te ha llenado Villa Padierna, Está quedando, está quedando bonito. Ah, más sí. Nos quedan unos años. Estamos trabajando para tener el mejor hotel de la costa, para no decir de España, y vamos por buen camino. Bueno, llevas una larga trayectoria, estás acostumbrado a hacernos disfrutar de la fiesta. ...y sobre todo en esta, que son entrañables en ...claro, claro... ¿Cómo ¿Cómo esta, esta es una, Este evento que hacemos... ...es un poco excusa lo del encendido del árbol... ...pero es... ...invitamos a proveedores, amigos... ...prensa, gente que nos ayuda... ...durante todo el año a hacer posible muchas cosas... ...y esto es en agradecimiento a todos vosotros... ...y a toda la gente que nos ayuda... Porque me gustaría también que ese mensaje de Navidad para todo el mundo... ...nada... Eh, Fiestas para todos, que tengan un gran año y no piensen que va a haber crisis, porque no lo va a haber. Todo está aquí. Sigamos adelante, trabajemos y todo va a ir muy bien. El hotel... la noche de fin de año, la Navidad, de cenas especiales. Tenemos preparado, eh, obviamente, la noche del 24, el almuerzo del 25. Esa semana tenemos diferentes eventos, catas, una serie de cosas. Luego tenemos la, la cena de gala de, de, de fin de año. La gran gala va a ser en los salones linares eh, Tenemos otra gala en eh, la pérgola y otra en el sushi. Y además tendremos el restaurante italiano abierto a la carta para el que no quiera menú o no quiera festejar, que a ver los ailos. Y luego fiesta en el salón y el día primero el gran buffet que vamos a hacer aquí arriba en las piscinas o aquí dentro un buen plan para esta fiesta para vuestro cliente. Eh, ¿Mucha ocupación ya? ¿Muchas reservas? Sí, estaba ya empezando a hay reservas y bien, vamos, estamos contentos, va avanzando. Sí. Muchas gracias por atendernos, Jorge, y felices fiestas para ti y los tuyos en estos días. Gracias. Gracias a vosotros, mi besito. Gracias. Gracias, Jorge. Bueno y aquí al lado del árbol quiero felicitar a dos grandes mujeres, Amparo de la Gama, una gran periodista, muy querida y que está haciendo mucho por la cultura, con lo cual felicidades Amparo en primer lugar y enhorabuena. Muchas gracias, Elena, a vosotros siempre por estar y dar eh, mediáticamente, ser el testigo de, de estos encuentros culturales que hacemos. Y hoy es un día que no solo van a encenderse las luces en el Villapadierna porque es el encendido, sino porque tenemos a una grande, una de las más grandes de la literatura en, en España, y no lo digo yo, lo dice... Juan Solo, o sea, ni más ni menos. Estamos con Nuria matt que viene por tercera vez al foro de encuentros con la Culturas. Nos presenta su libro Memorias de una mujer libre, que, bueno, su vida es de novela. O sea, tenéis que leerla y tenéis que escuchar el encuentro que vamos a hacer ahora, porque os va a fascinar. Pero la tenéis aquí al lado, así que podéis Nuria una mujer diez también, felicidades por Gracias. esa trayectoria profesional. Tantísimas cosas Gracias. como ha hecho, Gracias. tantos libros también. Sí. Y esa biblioteca que tienes en casa, que es también impresionante. Biblioteca y biblioteca viva también. viva, ¿no? Pero a mí me gustaría saber, porque son memorias, ¿no? Son realmente... ¿Son memorias? Es... Desde, desde el nacimiento, desde un poco, desde pequeña hasta, hasta el día. Se terminan, son cronológicas. Hay digresiones, cuento historias entre medios mías, pero sigue el orden cronológico, más o menos, y terminan casualmente con la pandemia. Tal, no puedo seguir porque ya se termina el libro, ¿sabes? es escribir de uno mismo? Mira, es, es un reto. Yo hacía años que lo quería hacer, pero no me atrevía, sinceramente, porque para mí el reto es decir la verdad, no inventar, porque para esto ya hago autoficción, novela, pero quería escribir lo que a mí me ha pasado, lo que he vivido. Que, hombre, todas, todos tenemos una vida interesante, pero tal vez la mía es, bueno, es especial. Es una vida de escritora, de una mujer que nació en la época de Franco, que he, hecho, que he sido libre, o sea, que he hecho siempre... ...pensando en los demás... ...pero siempre he hecho lo que he querido hacer ¿no?... ...y ahí se ve muy bien en todas las páginas... ...y si, siguen... ...bueno dicen que atrapa como una novela o más me dicen... ¿La, la impresión que nos va a dar esto es un retrato o una proyección? No, no, se va, va a encontrar la vida de una mujer... ...de una niña, después de una mujer... ...y la vida, es testimonio de una época también... ...y a lo mejor, por ejemplo, esto puede gustar... ...en las librerías que, que voy siempre... ...cuando sale el libro que he tenido bastante éxito la verdad... Eh, me dijeron, vienen más hombres que mujeres a comprarlo, imagínate, o sea, que esto, esto es... Porque es una feminista, tan... Nata, y además, sí, sí. Elena, tengo que decirte, porque la emisora la tenéis aquí en Marbella, que hay capítulos dedicados a Marbella, sí. y retrata a una sociedad de estas marbellí, eh, que bueno, es muy interesante cuando compréis el libro, el que veáis quién es quién. Hay un gran amor que se llama Tristán, y a raíz de este gran amor van a ir rondando personajes de, de, de la vida marballí. Y yo tengo que decir. Por ejemplo, por ejemplo, he tenido la suerte que mis libros han sido como mi pasaporte a la literatura, porque sí. los, los leyeron sin que yo dijera nada. Carlos Fuentes, Juan Goytisolo, Mario Vargas Llosa, y cuento cómo los he ido conociendo a todos. Uh -huh. y, y no he, conocido, he entablado una amistad. ...en Casa de Gabo una semana viviendo... O sea, ...pero esto me lo ha dado nadie... ...o sea, esto me lo ha dado la literatura... O sea, ...los libros que llegaron a América Latina... ¿no? ...o sea, esto es muy bonito... ...y esto lo cuento en el libro también. sabes lo bonito también que hay? ...que nos cita a Encuentros con la Cultura... ...como hemos venido... ...ya ha estado en dos ocasiones con nosotros... ...pues habla de la vez que estuvo aquí en Villa Padierna... ...y tiene una mención para... ...nuestros Encuentros con la Cultura... ...que es de agradecer. ¿Tiene moraleja el libro? No, no, no sinceramente, o sea, no. Lo que tiene es, no es que es sincero, que no, no, hay que ver todo, vergüenza de vergüenza. No, vergüenza no tengo porque soy escritora. Todos vivimos una época y podemos decir lo que lo que queremos y lo que pensamos. No es un ajuste de cuentas, aunque en algún momento hay dos o tres ajustes. Bueno, si te han hecho mucho daño en un momento profesional, a lo mejor lo digo, ¿no? Y cuento y siempre siempre con testigos. Nadie puede decir esto no es verdad, ¿sabes? Y si lo dicen es porque se lo inventan. El libro. No paro hay que ya. comprar el libro, siempre tenemos que comprar libros, los libros nos salvan, es siempre mi frase favorita y más en este caso un libro tan bien hecho como es el de Nuria Amat. Bueno, esto que, que está muy bien escrito, que tengo, tengo si has entrado en la web mía, has entrado lo que dice. no, lo has visto lo que dicen, no, pues eh, por ejemplo hay una que dice, se lee como una novela, hombre, que digo no es una novela, pero sí se lee como una novela por el estilo, por la forma de escribir, sabes, por cómo, por cómo, por el tono narrativo, que empleado. Es que hay de todo, no crees que va a ser porque como ha citado a estos grandes personajes internacionales del mundo de la literatura, pero cuenta sus anécdotas con Miguel Bosé, con Mercedes Milá, con Mercedes Milá, <risa> Y mucho antes, y mucho, mucho antes. antes. En la universidad, con, he, hecho, he, he sido activista política también. O sea, cuento mi vida entera, de vida de mujer, mis mis amores, o sea, todo. Como se quedó he leído que vivía cerca de un psiquiátrico. Delante, exactamente Delante así. Delante de un manicomio. Porque entonces se llama manicomio, ¿verdad? De hecho, el último libro antes de este, eh, que había escrito El Sanatorio, que estuvo presentándolo en encuentros, pues eh, es un retrato de esa Cataluña que tenemos tan sumamente atizada y dividida. O sea, en negativo, claro. Yo no soy independentista, ni nacionalista, ni separatista. No soy política, pero no. Porque soy, no, soy normal. Sí, o sea, sí, sí, si tuviera que señora. salvar si tuviera que salvar el mundo, me metería en política, ¿no? Sí, no, porque siempre he tenido. Tiene que ver con lo de mujer libre, porque siempre. No, salvar el mundo no, pero siempre he sido muy comprometida. En el colegio ya lo era. Decía, me tenía que pelear con las mujeres, me peleaba, decía, esto no es justo. O sea, ya es mi manera de ser, o sea, en fin. Y ya no lo he podido remediar. Me gustaría que diera un mensaje, ya estamos en víspera navideña y no sé cuándo te voy a volver a ver, así que un mensaje. Bueno, pues un mensaje, claro, repetitivo de paz, ¿no? pero sinceramente de paz mundial, por supuesto europea y española, porque realmente aquí lo que está pasando en España también es un problema, con una Cataluña que ahora ya la secesión parece que va a ser en la moda de, los, de las comunidades de, de, las, ...de las autonomías de España, entonces yo quiero de entendimiento, paz eh, y, y, y, y verdad, pasta y mentiras. Mi deseo para esta Navidad es que rompamos la crispación, ¿eh? que estamos en una época de confrontación... ...y al menos, por favor, en Navidad, estamos en Navidad, que haya paz y amor, solo eso. Muchas gracias, enhorabuena... Muchas felicidades y que sea de venta máxima aquí también en Marbella, no solo en Cataluña, sino aquí, que de verdad sea mucha que la. Que pena. quiero mucho, ¿eh? Bueno, he tenido la suerte, entre muchas otras, que este libro me ha traído muchas amistades y buenas amistades. Y una de ellas es Natalia Escalada, que es una gran profesional, gran periodista con un gran historial, que leyó el libro, le gustó mucho, habló con mi editorial, con Emelda Abajo, y le pidió mi teléfono. Y a partir de ese momento nos hicimos amigas, vino a Barcelona, yo estoy aquí, en su casa, y me va a presentar el libro. Natalia, encantada de conocerte. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eh, yo creo que cuando se tiene una amiga, ¿no? que dice un amigo es un tesoro, ¿no? Y cuando compartís también mucha experiencia ¿no? Eh... Exacto, bueno, tiene muchísima relación porque cuando el libro cayó en mis manos, porque precisamente el libro lo hace la editorial, la esfera de los libros, que es la editorial del periódico El Mundo, al que yo estoy muy vinculada. Entonces cuando me llegó y vi el, el libro y empecé a leerlo y tal, me di cuenta que ella lo que ha hecho es describir una generación completa en un periodo de la España de España intensísimo, importantísimo, que es desde que, la caída de la dictadura hasta nuestros días, prácticamente hasta la pandemia entonces ahí nos hemos visto reflejadas muchas mujeres y, y, hombres. Y, y hombres, bueno primero es un libro hecho desde el punto de vista de una mujer porque no dejaremos de ser mujeres pero es muy interesante para los hombres porque están viendo todo el proceso que pasó, las mujeres, que ahora lo vemos todo muy fácil, pero en aquel momento las mujeres no tenían capacidad de decisión porque pasaban de los padres a los maridos. Y ese proceso muy lento, no como ahora que se quiere ir a 200 por hora, ese proceso lo hemos vivido, ella lo ha descrito en su libro, más muchas más cosas, porque es una gran autora y ha compartido a gente literario con premios Nobel eh, ha, ha trabajado en activista política, ha hecho campañas para Manuel Valls en Barcelona. Entonces, todo ese proceso que ella ha vivido lo ha plasmado en unas memorias que son como una novela y se leen muy, muy fácilmente. Así que yo después de terminar, llamé a Imelda Navajo, que es la directora de la Esfera de los Libros, y le dije, oye, Tatia, me interesa a lo mejor para hacer una entrevista o algo así, para el periódico o lo que fuera. Y de ahí nació todo esto y de ahí estamos las dos aquí. ¿Qué le dirías eh, al lector? ¿Cuál sería tu mensaje para el lector, hoy iba a tener la oportunidad de que le firme el libro, de comprarlo aquí, para el que no tenga la oportunidad de estar hoy aquí? ¿Qué le dirías? Pues mira, yo le diría al lector eh, que a los que tienen son de nuestra generación, lo deberán leer porque correrá toda la etapa de su vida y la verán plasmada con nombres con, a, con actuaciones con acontecimientos a los jóvenes les diría cómpralo porque te vas a enterar todo este proceso apasionante que hemos vivido y que tú no pudiste vivir porque es gente que ha nacido ya en plena democracia ¿no? y luego a las mujeres porque para que entiendan de verdad cuál ha sido el proceso y a los hombres para que nos comprendan ¿Qué era tu, tu deseo para el Nuevo Año? Pues mira, que mi deseo para el Nuevo Año es que este país se pacifique, que podamos volver al consenso, que podamos volver al momento en el que fue capaz de, cre de crear una constitución de todos y para todos los españoles y de unificar una España que estaba dividida por la mitad, en una única España. A ver si podemos volver a ese proceso que se está perdiendo. Gracias por vuestra palabra. Saludamos a don Ricardo Arra. ¿qué fecha más bonita para uno? Para otro no tanto, pero para mí el espíritu está aquí. en Claro que sí, aquí, aquí lo tenemos. Hoy es una, un buen día porque la inauguración de, de la Navidad y vamos a ver que si ya empezamos una época, una época nueva para todos. ¿Cómo ha sido este año? Porque no habéis parado, los eventos con la cultura también se han hecho reconocimientos... ...a personas increíbles como el Conde Rudy ...se ha contado la vida de muchas personas... ...que es interesante y se ha hecho aquí... ...sí, el... la verdad que sí, que llevamos un año bastante liado... ...de, de todo, de ocupación... Eh, ...y de todo tipo de eventos... ...pero bien, la verdad que, que todo muy bien... ...y, y orgullosos de que todo salga así. ¿Me gustaría que diera un mensaje general para todos? Bueno, mensaje que hay que tener positividad... ...y hay que salir adelante... ...es el mensaje más importante... Gracias, Ricardo. Feliz de fiesta para nosotros. A vosotros. Gracias. Saludamos al alcalde. Bueno, alcalde, qué alegría saludarle en estas fechas también, tan cercanas ya a la Navidad. Ha sido un año duro de muchísimo trabajo. Lo hemos visto día a día, todos los comunicados, todo lo que había hecho. ¿Cómo lo resumiría, alcalde? Pero ha sido un año globalmente interesante, muy bueno, muy positivo. En todos los sectores, todos los sectores económicos y sociales. La Costa del Sol pero en especial de Estepona, han tenido un año realmente bueno, que culmina con un dato objetivo, que es que de los 800 municipios que tiene Andalucía, Estepona es el segundo que crea más empleo, el segundo con menor tasa de paro. Por tanto, lo mejor que podemos celebrar en esta Navidad es que la gran mayoría de los vecinos de nuestra localidad, afortunadamente, tienen un puesto de trabajo. Un momento realmente increíble, con ese viaje y el hermanamiento a Ceuta, conferencias interesantísimas también. Bueno, hemos dado un, un salto de calidad, hemos continuado nuestro modelo de ciudad, ese modelo de ciudad que consiste en recordar que la ciudad debe ser para el ciudadano y que los vehículos, los coches, las motos, hay que permitírseles que lleguen hasta el centro, pero luego el tránsito en toda el área central de la ciudad debe ser peatonal. Y este modelo de ciudad, pues eh, el colofón, lo estamos terminando ahora con haber convertido la antigua Nacional 340 en un bulevar jardinado. Realmente es un proyecto que cambia la fisonomía de la ciudad y que lo que está permitiendo es abrir el pueblo al mar. objetivo para 2023? Bueno, estamos en Navidad, pues que vaya bien, que vaya todo muy bien. Y en lo que se refiere a la gestión municipal, mi compromiso con el pueblo de Estepona era que en este año había 100 promesas electorales. De las 100 van cumplidas 96, pues voy a intentar cumplir las cuatro que faltan enseguida. mensaje para todo el mundo Nada, ...hoy es día de, de felicidad, de pasarlo bien... ...estamos en el Hotel Villa Padierna, ...es un hotel emblemático de la zona... ...hace dos o tres días en el Hotel Kempiski... ...que claro, ahora estos hoteles de referencia... ...aprovechan esta fecha pues para... ...invitar a conocidos, a amigos... ...y hacer un acto de iniciación de la Navidad muy bonito. Gracias alcalde, felices fiestas para usted y los otros. ¿sí? Bueno, eh, ante todo muchas gracias a todos por venir... ...es el segundo año que hacemos este evento... La excusa, la excusa del sentido del árbol no es más que dar las gracias a, a proveedores, amigos, prensa y colegas en general. Nosotros somos los que hacen posible que nuestro sueño siga adelante y cada año vaya más. Hace cuatro años y medio, cuatro años, eh, llegamos aquí, Eduardo y yo, subdirector de hotel. Eh, con muchas ilusiones y con muchas ganas de hacer algo diferente aquí en este hotel. El hotel lo conocíamos todos, sabíamos que el hotel es una maravilla como pueden ver, pero nos faltaba el alma, y toda el alma son todos vosotros. Y gracias al esfuerzo de muchos de ustedes, estamos logrando lo que queremos, que es ser el mejor hotel de la Costa del Sol, y estamos en ese camino. Y como es costumbre cada año, las vamos a hacer costumbre, es el incendio del árbol, y por qué no, como siempre, una mano totalmente inocente nos va a ayudar a encender el árbol, pero un poquito antes quiero, les presentaba a Edu, que también es el futuro de lo que viene aquí en este hotel, y Edu les va a decir algo rapidísimo, y los dejo Buenas noches a todos y de nuevo, como decía Jorge Manzur, muchas gracias por contar o por aceptar nuestra invitación y venir en esta noche tan especial para, para nosotros. Hace un momento recordaba que mi primera interacción con este hotel fue cuando me casé en este hotel hace creo que siete años o ocho años ya. Yo incluso trabajaba para, para otro hotel y es muy especial ver cómo eh, poco a poco y con sobre todo la, la visión que ha tenido Jorge Manzur. Hemos evolucionado muchísimo desde, desde 2019 y también agradecer a todo el equipo que trabaja y todos los jefes de departamento y todos esos equipos que trabajan para los jefes de departamento del, del hotel por aceptar un poco nuestra visión, nuestras, nuestros cambios y nuestra energía para, como decía Jorge, hacer de a Villa Villapadierna el mejor hotel de, hotel de la Costa del Sol. Bueno, Mateo ha sido el niño escogido este año para... Um, Apretar el botón y dar por inauguradas las navidades en, en la Villa Padierna. Mateo, ¿quieres decir algo? Hola, feliz navidad a todos. Bueno, vamos a hacer ahora una pequeña cuenta atrás. 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, pues vamos todos. 5, 4, 3, 2, 1.